¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, recordaros, aunque ya lo sabéis que tenéis los sin 4 Estilo de Vida Atrevido una colección en el que necesitáis el juego base pero si tenéis este juego tenéis este pack en el que os entra la aventura en la selva la fiesta glamurosa y Fashion Street así que nada, simplemente entráis le dais a obtener lo añadís a la biblioteca y ahí lo tenéis para disfrutar también deciros eh, que si le deis aquí descripción general complementos solamente bajando aquí un poquito este este complemento pack felices fiestas es gratuito también no lo tenía le das le dais a añadir a la biblioteca y ahí lo tenéis así que nada sed felices y no olvidéis aullar a la luna chao chao nos vemos vamos un pack que tenéis ahí para los sims si no tenéis el juego a lo mejor más adelante lo dan gratis o lo puedes comprar más barato. De hecho, aquí en complementos también tenéis pack por 5 euros, que no está mal, rebajados. Así que nada, lo dicho, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, nos vemos.